Estamos aquí esperándote a que salgas ansiosos. Venimos de Sacramento, ya sabes, cupón number one. Estamos en Loday, en el encanto de Loday, California. Somos de Sacramento, somos de Usted, de en el país, y somos del Hueso, Colorado. Arriba, mi chifona. Sí, somos tu más fieles seguidores. Ánimo, aquí sí somos en Loday contigo. Ánimo, te esperamos Lili. Hola Lili, te estamos esperando ¿A qué hora te vas a presentar? Soy tu amiga Mona Sabes que vengo desde Napa a apoyarte Tienes un club de fans adentro Que te están esperando Te esperamos, ok Un beso mi chingona